La Eucaristía de hoy va por los fieles difuntos Fabio Andrés Cabrera, Emilio José Brea, Juan Pablo Chávez, Carmen Di Franco, Leida Mercado Y en acción de gracia por un año más de vida de Milton Manuel Que ayer fue su cumpleaños Felicidades Milton, que el Señor te dé mucha, mucha, mucha sabiduría Amados hermanos, Jesús hoy nos reúne en el decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Dios, Padre, nos reúne para celebrar la Eucaristía en acción de gracia por todos y por el derroche de su amor, que era derramado en su Hijo Jesucristo, de quien nosotros somos sus mensajeros. Con alegría y con amor reflexionamos esta celebración. Y lo hacemos celebrando el valor de la equidad, mirando pues a nuestros padres de familia con el lema Traten a todos con equidad, como realización del valor del año, el cual un buen pueblo, discípulo misionero de Jesucristo que acoge y vive el reino de Dios en conversión permanente. A igual el profeta Amos y los apóstoles a quienes el Señor les envió a profetizar la buena nueva a todas las naciones. También el Padre está llamado a ser el primer educador en la familia de ese amor y de esa transmisión de fe a todos sus hijos. Con espíritu y esperanza y en acción de gracia por todos los padres que en Equidad, cumplan con esa misión de transmitir el amor de Jesús y la fe viva y la esperanza. Todos y todas, puesto de pie con el cántico, vamos a recibir a nuestro celebrante y sus acompañantes. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes y con su espíritu. espíritu. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos, buenos días. días. Agradecemos a nuestro buen Padre Dios por la vida, por la salud, por la familia, por permitirnos reunir una vez más en su nombre para bendecirlo y alabarlo. Y en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia divina para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Decimos, yo confieso ante, ante Dios, Dios Todopoderoso y ante, ante ustedes, ustedes hermanos, hermanos que he pecado mucho de pensamientos, pensamientos palabras, palabras, obra y omisión por, por mi culpa, culpa, por mi culpa, por, por mi, culpa, mi gran culpa. Por, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los, los ángeles, y a, los a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor. I'm extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos, se prof a cuantos se profesan como cristianos, rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura del libro de Amós, como Amós estamos llamados a cumplir el mandato del Señor, de profetizar en nuestras familias y a todo el pueblo, aunque nos le, no lo quieran prohibir, estamos llamados a predicar la fe, la esperanza y el amor. Escuchemos la primera lectura. El libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a tu pueblo Israel Palabra de Dios Vamos a responder al Salmo con la antífona cantando Muéstranos, Señor, tu misericordia Muéstranos, Señor, tu misericordia Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz para su pueblo santo está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. ¡Extraño Señor, tu misericordia! ¡Extraño Señor, tu misericordia! La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo Cristo en Señor tu misericordia Cristo en Señor tu misericordia cuando el Señor nos muestre su misericordia nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. En la segunda lectura del libro de Efesios Somos mensajeros del plan del Padre Que es su Hijo Jesucristo A través del cual se ha desbordado un derroche de amor hacia nosotros Haciéndonos sus hijos y tratándonos con equidad A todos sin distinción Tal como estamos llamados a amarnos entre familia y en nuestra sociedad Escuchemos la segunda lectura Segunda lectura Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo Para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos Por el amor Y determinó porque así Lo quiso Que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos Para que alabemos Y glorifiquemos la gracia La gracia con que nos Ha favorecido por el medio De su amado Hijo Pues Por Cristo, por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él ha, pro, ha pro, Prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia Con toda sabiduría e inteligencia Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegará la plenitud de los tiempos Hacer que todas las cosas del cielo y de la tierra Tuvieran en Cristo por cabeza Con Cristo somos herederos también nosotros para esto estamos destinados por decisión del que, ha, del que hace todo según su voluntad para que fuéramos una alabanza continua de su gloria nosotros los que antes esperábamos en Cristo en Él también ustedes después de escuchar la palabra de la verdad el Evangelio de su salvación y después de creer han sido marcados con el Espíritu Santo prometido Este Espíritu es la gracia Es la garantía de nuestra herencia Mientras llega la liberación del pueblo Adquirido por Dios Para la alabanza de su gloria Palabra de Dios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 Busano. Aleluya El Padre de nuestro Señor Jesucristo Ilumine los ojos de nuestro corazón Para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama En el Evangelio de Marcos Como discípulo misionero de Jesús Igual que los apóstoles en su época Nosotros también estamos llamados A enviar y anunciar la Buena Nueva tratando a todos con equidad, la primera misión evangelizadora es en nuestra casa esperando por el padre y la madre y comenzando a dar ejemplo de misioneros principalmente en nuestro hogar y después evangelizar a la demás persona cantando vamos a recibir la proclamación del santo evangelio Palabra, Aleluya, es eterna, es eterna tu palabra, aleluya, nuestra vida y salvación. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce Los envió de dos en dos Y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino Ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren a una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben, ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacudas en el polvo de los pies como una advertencia para ellos los discípulos se fueron a predicar la conversión expulsaban a los demonios ungían con aceite a los enfermos y los curaban palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Señor Jesús da poder a sus apóstoles A veces cuando hablamos de poder Pensamos en prestigio, fama, autoridad Pero en el caso de la Biblia Sobre todo del el Nuevo Testamento Es distinto El poder se entiende como servicio Como entrega a los demás Jesús es da poder a su discípulo, pero poder para hacer el bien, para ir a expulsar a los demonios, a liberar a las personas, a imponer las manos sobre los enfermos para que recobren la salud. Es un poder que se entiende como entrega, como donación de uno mismo en favor de los demás, así como el ejemplo de Jesucristo, un ejemplo de entrega total. Se desvivió por los demás, pasó por el mundo. Haciendo el bien Compadeciéndose de cada uno de nosotros Tendiéndonos una mano Hasta la entrega en cruz es Ese es el poder que Dios Da a sus discípulos Y que nos da a nosotros No es un poder Como lo entiende el mundo Para que me aplaudan ¿no? Para que me reconozcan como grande Como poderoso Para que la gente venga Y me atiendan y me sirvan, sino todo lo contrario para con nosotros servirle a los demás y bien para la misión que Jesús envía a sus discípulos Dios nos envía a nosotros no es necesario llevar mucho equipaje sino solamente tres elementos decir, tres elementos muy sencillo dice un bastón el bastón pensaríamos que está, están viejitos los apóstoles no pueden caminar o así pero no el bastón para apoyarse pues, vamos a decir pues, simboliza que debemos poner nuestra fe nuestra confianza en Jesucristo ¿no? el único bastón que nunca nos abandona que siempre está ahí para ampararnos el bastón la túnica que se revista de la persona de Jesús somos misioneros enviados por Jesucristo no lleven túnica de respuesta solamente una sola y las sandalias que indican el camino por donde nosotros debemos de ir Por donde nosotros debemos de caminar Para no desviarnos Que podemos Esos tres elementos ponerlo más sencillo Podemos decir que es Primero La libertad Segundo la confianza en Dios Y después pues la entrega Así de sencillo No necesitamos muchas cosas Para evangelizar porque ¿qué, ¿qué es evangelizar? Es sencillamente hablarle de Dios a los demás. Hablarle de ese gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Recordarle así como San Pablo nos ha recordado en esa segunda lectura. Que hemos sido bendecidos por Dios en la persona de Jesucristo. Con todas clases de bienes espirituales celestiales, todo lo que tenemos es obra y don gratuito que lo hemos recibido de Dios la vida, la familia, la casa, trabajo, amigos, la naturaleza, todo lo hemos recibido de Dios y Dios nos ha bendecido en la persona de Jesucristo evangelizar, hablarle a Dios, hablarle a los hombres de ese inmenso amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros Pero bien, mis hermanos Hablar puede ser muy fácil Como puede ser también complicado ¿no? Pero puede ser muy fácil Hablarle a Dios, a los demás Dios te ama, Dios te quiere Bien, está bien Pero hay que dar un paso más Porque la evangelización va siempre Acompañada de obras De misericordia Yo le digo al hermano Dios te quiere, pero el hermano Lo que tiene es hambre Él sabe que Dios nos ama, ¿no verdad? Pero si yo tengo con qué socorrerlo y le doy agua, ahí todo haciendo la obra de Dios, ¿verdad? ¿no? Si el mano está desnudo, yo tengo ropa buena, pues no es nada yo compartirla, porque hay personas que muchas veces esa ropa, la quema, ¿no? O los alimentos, se le dañan en las despensas, habiendo tantas personas ahí necesitadas. Cuando se dañan, lo tiran, o lo botan, o se les dan los animales. Bien hablarle a Dios, pero hablarle con nuestras propias oídas y con nuestras obras también, compartiendo lo mucho o lo poco que tenemos, pero reconociendo también que aceptar la fe en Jesucristo ¿no verdad? a nadie se le va a obligar, eso es algo completamente libre por eso acaba el Evangelio cuando dice, si en algún pueblo no lo, lo reciben Sacúdanse en el polvo de los pies y Sacudirse el polvo de los pies Podemos interpretarlo como Olvidarse de todas las cosas Negativas Que encuentran en ese pueblo Los chismes La crítica Porque que anuncia el evangelio de Dios Le dice que están locos también Olvidarse de todo eso Porque ese polvo puede ser Pesado Si llueve se puede convertir en lo No puede Atajar el paso Y necesitamos estar libres Para la misión Cantar Predicar el Evangelio Vivirlo sobre todo nosotros Con nuestro testimonio Que la gente vea que somos cristianos Bien, les decía que a todos nosotros El Señor nos ha encomendado Una misión concreta Desde la familia Desde el, el, desde el lugar Donde trabajo Ahí tengo yo una misión. Y sería bueno nosotros hoy preguntarnos, ¿cómo estoy cumpliendo yo con esa misión? ¿Estoy cumpliéndola o no la estoy cumpliendo? Que Dios les bendiga. Y proclamamos nuestra fe en Dios diciendo, creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo. Por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilar fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de su infierno. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y denomina ahora para que no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén A nuestro Dios que es rico en misericordia Él siempre nos escucha Y quiere lo mejor para nosotros Vamos a presentarle nuestras súplicas Y vamos a responder Padre que seamos verdadero mensajero de tu amor. Padre, que seamos, seamos verdadero mensajero de tu amor. Por el Papa Francisco, los Obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y laicos comprometidos con la Iglesia Católica, para que cumplan con la fidelidad, alegría y entrega de la misión que lleva la Buena Nueva a todos los pueblos de Dios, en especial a lo más necesitado, oremos al Señor. Padre, que seamos verdaderos mensajeros de tu amor. Por los gobernantes de las naciones, en especial de nuestro país, para que entienda con equidad y justicia todos los reclamos de salud, de vivienda, educación, alimento a los pueblos, oremos al Señor. Padre que seamos verdaderos mensajeros de tu amor Por todos los enfermos, especialmente los de nuestra comunidad Por todo lo que sufren, para que vean la misericordia del Padre Y reciban su salvación, oremos al Señor Padre que seamos verdaderos mensajeros de tu amor Por todos nosotros aquí reunidos, para que unido en el amor del Señor podamos ser apóstoles y salgamos con alegría a predicar la conversión oremos al Señor Padre que, Padre, que seamos verdaderos verdadero mensajero, mensajero de, de tu amor por todos los padres y madres de la familia de nuestra nación para que sean santos e irreprochables ante Dios por el amor oremos al Señor Padre, que seamos verdaderos mensajeros de tu amor. Acoge, Padre Bueno, estas súplicas que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Un <risa> buen <risa> Que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor reciba de sus manos este, este sacrificio, sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira Señor los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en quien vivimos, nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya en prenda la vida futuro, futura porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, proclamamos tu gloria con alegría, diciendo...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 y la alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, muerte, proclamamos tu resurrección. resurrección. Ven, Ven Señor, Señor Jesús. Así pues, Padre,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 Reúne en torno a ti Padre Misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Fabio Andrés Cabrera Emilio José Brea Juan Pablo Chávez Carmen Díaz Franco Leida Mercado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 por los siglos de los siglos Amén. Amén Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre, Padre nuestro que estás, que estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre Venga a nosotros a tu, tu reino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 Tú, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor te siempre con ustedes Y con, y con su espíritu. espíritu Como hermanos intercambio un signo de comunión fraterna de Dios quitas el pecado del Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Recibido un destino de otra palabra más fuerte, es tu misión ser profeta, palabra del Dios viviente. Tú irás llevando esa luz en una entrega pregénica, que tu voz es voz de Dios. La voz de Dios no muere De Dios y la voz de Dios no muere. El... De otra palabra más fuerte Es tu misión ser profeta Palabra, palabra de, Dios de Dios viviente Tú irás irás llevando a la luz, luz En una entrega prende, Que tu voz, de Dios, de Dios Y la voz de Dios, Dios no muere, que por el mundo grita la gente, el amor de Dios lo no acaba, la voz de Dios se pierde. Valor del mes, equidad. Lema del mes, traten a todo con equidad. Valor del mes, equidad. Lema del mes, traten a todos con equidad. Buenos días. Buenos días. No. Buenos días. Buenos días. Ok. Antes de entrar a los avisos que pues No son muchos tampoco Queremos saber si hay alguien que haya venido por primera vez aquí a la iglesia A la parroquia La vean de la mano si alguien vino por primera vez Nadie, todos son viejos acá Yo sé que todos son viejos pero vamos también a darle la bienvenida Al Padre Juan Manuel padre. Que está aquí aunque no lo conocemos pero le damos la bienvenida de nuevo Bienvenidos, bienvenidos hermanos hoy aquí Todos nos gozamos el sí bienvenidos bienvenidos alabar a Cristo Rey. bienvenidos Él no es nuevo con nosotros, ya ustedes saben que Él se, él se formó dentro del seminario es uno de nuestros eh, religiosos, pasionistas dominicanos y para nosotros es un placer siempre tenerlo aquí celebrando bienvenido padre ok también tenemos una acción de gracias porque hay un seminarista que cumple año que es Milton Manuel que está por acá arriba ya ustedes saben un seminarista está lejos de su familia aquellos que quieran felicitarlo después de la misa al final de la misa pueden felicitarlo siempre manteniendo la, la, el protocolo, verdad ok, ahora sí llegamos a los avisos antes los avisos, el primer aviso de nosotros es nuestro canal de Youtube Evangelio de Cristo Vivo todo aquel que no se ha suscrito la, al canal puede hacerlo y activar la campana para que le avise de cada una de las actividades que tenemos aquí en la iglesia. Si no saben inscribirse, pueden acercarse a cualquiera de los muchachos que están aquí adelante con la, con la transmisión y ellos le van a ayudar en esa tarea. Ok, también les recordamos la pastoral social que siempre está esperando de sus colaboraciones y que ustedes bien, eh, buenamente, cada domingo traigan algo para que sea donado a esas personas necesitadas del sector. Se está pidiendo habichuela, arroz, aceite, etcétera. Ok, también vamos a recordarle que la misa es todos los domingos a las 11 de la mañana aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Paz y a las 8 y media de la mañana en la capilla Cristo del Perdón ya se restablecieron las misas en la capilla, gracias a Dios entonces, aquellos que se conozcan a alguien que acostumbraba a ir a la capilla y, no, y ya no iba por la situación que teníamos, que estaban haciendo la, el, la vacunación allá entonces, puede avisarle a esa persona que ya se está haciendo otra vez la misa a las ocho y media de la mañana y aquí a las 11 de la mañana como siempre Aquellos que no puedan asistir lo pueden hacer A través de nuestro canal de Evangelio de Cristo Vivo De mi parte, muchísimas gracias Ah, me falta un aviso muy importante El día 12 es la, es la misa de la, Nuestra Señora de Guadalupe A las 6 de la tarde Ok, en los días todos los 12 de cada mes A las 6 de la tarde Es la misa de Nuestra Señora de Guadalupe Con nuestra comunidad mexicana Vamos a apoyarlo, vamos a asistir a las 6 de la tarde el día 12, o sea, mañana. Ok, de mi parte, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Ah, me recuerdan que les recuerde que todos los días tenemos misa a las 7 de la mañana, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Paz. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crez crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Hijo. Y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. La alegría, Señor, sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias, gracias a Dios. Un bonito gracias. día para todos. Gracias, gracias igual, Padre. Vaya libro la buena nueva. Aleluya.